Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. La montaña de Montserrat, sobre esta montaña, recaen muchas historias, muchas leyendas, muchas creencias. De hecho, se cree que es mágica. Así es como en Cataluña se habla de esta montaña, la montaña mágica de Montserrat. Se conocen los milagros, se conocen las apariciones. Se sabe que incluso dentro de esta montaña, existen lagos subterráneos, grandes lagos, personas desaparecidas, extraterrestres. De hecho, ahora mismo me encuentro en la conocidísima esplanada de los ovnis. Es aquí donde se reúnen cada día 11 de cada mes. Pero vamos a adentrarnos en toda esta historia. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué es lo que se cree que es en realidad esta montaña? Vamos adentro. Existen diferentes teorías sobre la formación natural que tengo a mis espaldas. Me encuentro en la esplanada del monasterio de la montaña de Montserrat. Dentro podemos encontrar la Virgen. Se sabe que la Virgen realmente no es la Virgen original, es una réplica. La verdadera Virgen estaría justamente al opuesto, en una pequeña cueva que se sube a través de un transporte especial, de un cremallera. Estas formaciones tienen alrededor de 60 millones de años. Se ha teorizado incluso de que han podido ser esculpidas a mano. Evidentemente es una extensión bastante grande como para poder hacerlo a mano. Pero sí es cierto que como montaña santuario se ha utilizado pues a modo de templo. En esta esplanada originalmente existía un templo íbero, lo que era en las creencias y del pasado posteriormente se encontraron pequeños asentamientos del tiempo de los romanos ya se sabe que en la antigüedad donde había un templo se construían otros templos encima es de aquí que nace la leyenda de la virgen la leyenda de la virgen de montserrat es ...prácticamente como en otras zonas de Europa... ...en un principio se encontró... ...pues un pastor, un señor que estaba pastoreando por esta zona... ...encontró una pequeña talla... ...antes de encontrar esta talla... ...pudo ver ya unas luces... ...ya se habla en esta zona de la existencia de luces... ...el hombre muy curioso... ...fue a ver de qué se trataba... ...y encontró una pequeña talla... ...una talla no muy grande... La cara pues, sería en color negro, de aquí, que se le llame la moreneta, y estaría recubierta en oro. Como curiosidad, este señor llamó a las personas del pueblo y quiso trasladarla a Olesa de Montserrat, que está a pocos kilómetros, es una población cercana. Subieron varias personas a transportarla y, cuando estaban justamente en esta zona, iba cargada en un carro con dos bueyes. ...y los bueyes no podían mover aquel carro con aquella virgen... ...supuestamente una mano mágica hacía que no pudiese moverse... ...que se quedara fija y estática en un sitio. Es a partir de aquí cuando deciden subirla nuevamente a la cueva... ...y en la actualidad la podemos encontrar... ...a pocos centenares de metros de donde me encuentro yo. Posteriormente se edificaría este templo, esta abadía se sabe que parte estaría dentro de la montaña y parte fuera, conformaría lo que se llama un hipogeo. Y a partir de aquí es cuando nace todo el culto a la Virgen de Montserrat. Aparición de luces extrañas, como acaban ustedes de oír. A pocos kilómetros de donde me encuentro, concretamente en la localidad de Manresa, ocurrió un hecho muy extraño, ...protagonizado por estas siniestras luces. ¿Estaríamos hablando de un fenómeno ovni? Un aspecto misterioso de la montaña de Montserrat... ...es la aparición de luces extrañas. Por ejemplo, en el hallazgo de la Virgen... ...los pastores vieron luminarias... ...y en el año 1345, estando la Iglesia del Carmen... ...llena de gente y a plena luz del día... Unas bolas de fuego que vinieron de la montaña iluminaron la iglesia y parte de Manresa. A raíz de esto, este acontecimiento se ha celebrado con las festes de la Yum en el mes de febrero y en su día se relacionó con lo divino, pero a día de hoy lo podemos relacionar con el fenómeno ovni. La montaña de Montserrat también sería parte del mito de la creación, lo que se conoce como la montaña primordial. En el Antiguo Egipto se conoce el Benben, que sería esa montaña en forma de pirámide donde surgiría la vida por primera vez. Montserrat sería exactamente lo mismo para las culturas íberas y celtas. De hecho, se sabe que como sacrificios se podían hacer humanos, y animales también, se hacían varios tipos de sacrificios. Se han encontrado osarios, se han encontrado cráneos, huesos, y también cenizas de enterramientos, con lo cual esto nos da un detonante de que fue una montaña sagrada, una montaña mágica. Hasta ahora hemos hablado de apariciones, que da a la montaña una faceta dulce, pero esta esconde algo más siniestro que apenas tiene una clara explicación. En estos parajes se han dado casos de desaparecidos a lo largo de la historia. En el año 1973, Carles Teixidó de dejó una nota que ponía que tenía un juicio con Dios y con el diablo, ...al día siguiente se le encontró muerto cerca de la Santa Cova, ...el lugar donde apareció la Virgen... ...en el año 1975 desaparece un hombre en la noche de San Juan... ...había estado ayudando a apagar un incendio... ...y desapareció en una zona... ...donde aparentemente no había ningún peligro... ...varios días estuvo la Guardia Civil buscándole... ...y nunca más se supo nada de él... ...en el año 1980 desaparece Anjorba. Un hombre que era conocido con este mote, era eh, la persona que se encargaba de los guardabarreras que suben al tren. Se sabe que una tarde fue a pasear con su perro hacia la montaña y nunca más se supo nada de ellos. Otra desaparición, Amparo Bielda, esa mujer cuando se intenta investigar sobre ese caso, lo único que se recibe es silencio y únicamente se sabe que se fue a dar un paseo a la montaña y nunca más volvió. Otra desaparición, una excursionista de 18 años, se adentra en la montaña, se pierde, la rescatan, la montan en un coche y cuando lleva muy poco tiempo montada en el coche, abre la puerta, se adentra en la montaña y desaparece para siempre. Y otra desaparición, un chico joven se fue a pasear a la montaña y fue enviándole whatsapps a su novia a lo largo del día, le enviaba fotos del de recorrido que iba haciendo... ...y el último mensaje le llegó a las 3 del mediodía... ...el móvil estaba ya apagado... ...y lo último que le había contado a su novia... ...es que estaba empezando a llover... ...y que le estaba entrando el hambre... ...y que se iba a ir a su casa... ...la policía lo estuvo buscando varios días... ...y nunca se ha encontrado ninguna pista. Como hemos visto... ...la montaña muestra varias facetas... ...la historia... ...lo divino y sagrado... Por otro lado, tiene tintes funestos y, en ocasiones, terroríficos. Ya desde tiempos muy antiguos, el ser humano conocía todas estas facetas de la montaña, sirviendo de escenario mágico en diferentes momentos. ¿Es la montaña una entidad viva? Pero esto lo veremos en el próximo programa. Forma de menires. La montaña conforma una especie de menir. Incluso en toda esta zona existen dolmenes y menires que están orientados según la montaña de Montserrat. De los alrededores que han contado que se han despertado de madrugada a causa de una iluminación muy fuerte y cuando se han asomado han visto un objeto con forma de plato y ese objeto ha desaparecido y después ha dejado la vegetación quemada y huellas muy profundas en el suelo.